¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de la Mañana de cada día? Hoy, 16 de octubre, celebran un magno aniversario. 30 años junto a nuestra gente, haciendo amanecer en todos los sentidos, informando y entreteniendo cada día. Les saludamos cordialmente desde Noticias, Video de IT1 en la ciudad de Asunción, República del Paraguay. Feliz 30 aniversario, la mañana de cada día. Que Dios, por intercesión de San Francisco de Sales, les bendiga y les acompañe siempre.